Buenos días, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este panel sobre economía circular, eh, una oportunidad para Iberoamérica, que la verdad es que creo que va a ser especialmente interesante porque va a contar con esa perspectiva global que se necesita para, para este momento no encarar eh, todo el tema de la economía circular. Vamos a contar con una visión más global, multilateral, eh, por parte de un organismo internacional, eh, una visión país, una visión regional eh, de empresa social que lleva muchísimo tiempo trabajando con el enfoque de economía circular y una visión más local a la misma vez que, que muy estructurada en un sistema bastante, bastante eh, intrincado en el, en el territorio, van a ver entonces, sin más, en esta semana que además está llena de eventos multilaterales de, dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas, dentro de la Semana Medioambiental también dentro del Economic Forum, hay demasiadas cosas sucediendo alrededor, mucho se está hablando de economía circular y no queríamos ser menos en la región e intentar generar un debate bien interesante alrededor de, del tema. Les recordamos dos cosas a las personas que nos están escuchando en directo. Primero, tienen disponible la traducción al portugués, ahí abajo, simplemente pinchando. Eh, y segundo y fundamental, tienen un chat disponible para hacer sus preguntas y que luego podemos responder en el coloquio final. Así que sin más, le doy la entrada a Piedad Martín, que es directora regional adjunta para América Latina y el Caribe del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y muchísimas gracias, Pilar, por estar acá. Siempre un placer contar con todo el apoyo del PENUMA durante toda la Semana Medioambiental. Adelante. Eh, muchas gracias, Rosa, colegas. Es un, es un honor estar hoy con todos y todas para hablar de uno de los temas clave ¿no? dentro de la agenda medioambiental que está siendo muy intensa esta semana, como dice Rosa, a nivel global, pero me, me ha gustado mucho ver que también a, a nivel regional y la cantidad de temas que se están tratando en los diferentes espacios. Muy brevemente, porque yo creo que lo que queremos es como fomentar el debate y dar ideas, eh, les quería comentar sobre, sobre lo que es, el enfoque que estamos teniendo nosotros en economía circular en la región, desde el Penuma eh, básicamente reconociendo, como saben, que nos enfrentamos a una triple crisis planetaria con el cambio climático, pero también la, la vulnerabilidad que está generando la pérdida de biodiversidad eh, muy intensa, y todos los niveles de, de contaminación. Estas crisis están vinculadas y eh, de acuerdo también a nuestra estrategia medio término nueva de Penuma, el driver que está debajo es la producción y el consumo insostenibles y un modelo económico lineal ¿no? que ha generado, por ejemplo, en la región no solo estos temas ambientales, sino también externalidades en cuanto al crecimiento y la desigualdad social. Entonces vemos muy importante avanzar en desvincular el uso de los recursos naturales y los impactos ambientales de la actividad económica de aumentar el bienestar humano. ¿no? Y eso es esencial en la, en la transición hacia un futuro sostenible y una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, quizá una de las más difíciles de medir y que está en la base de lograr muchas otras, ¿no? poder seguir progresando socialmente, pero sin que sea a costa de eh, logros sociales y de logros ambientales. La región eh, pues desgraciadamente no está avanzando en esa línea, eh, podemos tener, tener algunas experiencias de matrices energéticas muy limpias, de avances hacia la descarbonización, pero el consumo de materiales por unidad del PIB aumenta, es decir, estamos siendo cada vez menos eficientes en producir eh, lo que llamamos un bienestar, o sea una riqueza económica eh, en base a los recursos naturales, ¿no? en una región pues, que es altamente extractivista como sabemos. Entonces, en este sentido, sabemos que si avanzamos en la economía circular podemos, por un lado, ayudar a reducir hasta casi la mitad de emisiones totales de gases de efecto invernadero. En algunos sectores contribuye a una reducción de emisiones de hasta el, casi el 90, 99% y puede reducir el consumo de materiales entre el 80% y el 98% con todo lo que eso supone. Podría ahorrar un 94% en el uso de material eh, nuevo. Eh, puede ayudar a retener el valor de los productos, de tirarlos a la basura o que acaben, en, en, como sabemos, en cualquier parte, incluyendo los océanos. Tiene un gran potencial para la reconstrucción sostenible post-COVID, porque se ha visto que puede generar hasta casi 5 millones de empleos para el 2030 en la región. Y es una oportunidad para instalar nuevas infraestructuras y tener nuevas tecnologías de la industria 4.0, o sea, innovar. Eh, poner a la región en la, en la revolución digital, avanzar en otras muchas cosas. Nosotros creemos que la economía circular bien aplicada puede crear resiliencia eh, y por tanto poder responder mejor a los choques e interrupciones que podemos tener en otras partes de la cadena de suministro. Eh, el uso futuro de materias primas secundarias eh, puede, que sean producidas a nivel local, pues reduce la dependencia del abastecimiento de recursos vírgenes y también de fuera, ¿no? De la región que fluctúan en precios y que, por ejemplo, con el lockdown que ha habido con el COVID, hemos visto que esa, esa dependencia de fuera puede, ser, no, puede no ser tan beneficiosa y tan, eh, tan, bueno, pues tan eh, recomendable, ¿no? Además, se puede diversificar y aumentar las fuentes de ingresos. En la agricultura, por ejemplo, se pueden aprovechar residuos orgánicos. Eh, y la investigación y el desarrollo en torno a la regeneración puede aumentar también el poder de, de innovación, como decía. Entonces, bueno, nosotros desde penuma hemos tenido una re resolución global en la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente Cuarta sobre vías innovadoras para lograr el consumo y producción sostenible y dentro del Foro Regional de Ministros y Ministras de Medio Ambiente también hay una decisión de todos los ministros para av avanzar en herramientas eh, de consumo y producción sostenible, incluyendo con el sector privado. El, el, en, en la última reunión de este foro se lanzó la Coalición de Economía Circular de América Latina y el Caribe, que pues estamos muy honrados del interés también que tienen eh, otros socios iberoamericanos ¿no? como las EGIP y también la Unión Europea, etcétera, en unirse a la coalición, porque creemos que ahí puede, estar el, el, puede ser un instrumento nuevo para accionar lo que es la, la economía circular. Entonces, bueno, tenemos muchas iniciativas eh, que están pasando y que hemos apoyado en la región, como la Estrategia Nacional de Economía Circular de Colombia, la Hoja de Ruta Nacional de Chile sin Basura, la Estrategia también Nacional de Economía Circular que está elaborando Costa Rica, el Libro Blanco de Economía Circular de Ecuador, el Acuerdo Nacional de México para la Nueva Economía del Plástico, una hoja de ruta hacia la economía circular en el sector industria en Perú, y como nos ha mostrado la, la Semana del Consumo Sostenible de la semana pasada, que estuvimos celebrando este tema y hablando con muchos socios, hay un movimiento también de parte de productores y consumidores hacia avanzar en este sentido, hacia eh, exigir que como consumidores no seamos meros usuarios, de lo que nos presenta el mercado, sino de verdad con valores éticos, de responsabilidad hacia nuestro entorno, hacia las comunidades que producen lo que consumimos, podamos elegir realmente qué tipo de consumidor queremos ser, porque a veces estamos un poco atrapados ¿no? en, la, en, lo que, en lo que pasa, en lo que nos ofrece el mercado y no podemos decidir cómo querríamos. Entonces, bueno, nada más comentar que, que la coalición está andando, está disponible, esperamos tener muchos más apoyos de los que ya tenemos, de los países líderes que son Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Perú, y de los socios estratégicos donde está también el BID, la Fundación Ellen MacArthur, eh, Alemania, ONUDI, el World Economic Forum, eh, y bueno ponerla a disposición también para el proceso en el proceso iberoamericano como mecanismo para avanzar en esta agenda. Gracias. Muchísimas gracias Piedad, muchísimas gracias por el trabajo dentro de la coalición, creo que después seguro el debate va a salir algunos aspectos ahí, pero es un mecanismo muy potente que, que va a poder entretejer esas alianzas que siempre decimos y que son tan importantes. Muchas gracias también por el, todos los indicadores que has comentado y que recordamos ahí que sacamos hace poquito, presentamos en la cumbre Iberoamericana, eh, el informe del observatorio La Rávida sobre innovación para el desarrollo sostenible, que tenía un amplio, eh, digamos, eh, resumen o, o anexo ¿no? de los principales indicadores en temas precisamente de economía circular, del reporte que había sacado PENUMA sobre los indicadores medioambientales dentro de los ODS en noviembre del año pasado, Así que ese trabajo en, en coalición entre distintos actores que, que es tan importante y que has destacado realmente creo que puede llegar a tener muchísima repercusión en el territorio. ¿no? Ahí sin más eh, le quería dar la palabra ya para tener una perspectiva nacional de país al viceministro de Cooperación Internacional del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana Don Eduardo, Julia, eh, adelante y cuéntenos un poco brevemente ¿no? en estos minutos que, que tiene cuál es la perspectiva dentro de, de República Dominicana. Muchísimas gracias. Sí, bueno, muchas gracias y súper contento de estar eh, participando en este seminario con los coparticipantes tan interesantes. Eh, no solamente la visión de un país, sino la visión de, una pequeña, de un pequeño estado insular en el Caribe. Eh, República Dominicana es parte de una isla. Somos eh, eh, compañeros del hermano pueblo de Haití, en la isla de Santo Domingo. Y por lo tanto, nuestra visión está, digamos, modelada por esa situación. Eh, que nos presenta retos particulares en cuanto a la economía circular. Somos una economía altamente dependiente de las importaciones. Y por lo tanto, el tema de importaciones y exportaciones, eh, va a formar parte de, fundamental de la, del modelo de, de economía circular. Eh, les quiero presentar un, un aporte que estamos trabajando, que está en proceso de, de, de estabilización ahora de formación, y también un tremendo reto eh, que tenemos, que les voy a comentar más adelante. Bueno, el, el país ha adoptado hace muy poco tiempo, menos de un año, una nueva ley de gestión integral de residuos sólidos, y coprocesamiento de, de residuos también, eh, lo cual la convierte en un marco muy interesante, un marco habilitante para la economía circular, eh, muy importante, porque eh, incluye todos los sectores, incluye tareas para el sector público, para los poderes municipales y también para el sector privado, incluyendo la creación de un fondo para el financiamiento público-privado de las actividades de gestión de los residuos sólidos. Eh, lo, los residuos sólidos son el problema ambiental número uno de nuestro país. Eh, en la actualidad acabamos de concluir el, el inventario de sitios al aire libre, de lo que le llamamos vertederos, y tenemos unos 143 vertederos al aire libre en, en nuestro pequeño territorio. Eh, la misma ley obliga a que se unifiquen los municipios, por lo menos en tres, eh, por lo tanto, en el futuro esperamos tener unos 50, 50 y tantos rellenos sanitarios, convertir esos 143 vertederos en unos 50, 60 eh, rellenos eh, sanitarios. Eh, la ley retorna al Ministerio de Medio Ambiente la autoridad regulatoria sobre los residuos sólidos que había estado dispersa en diferentes en niveles eh, institucionales. Eh, por eso el Ministerio de Medio Ambiente va a calcular las tarifas, Va a aprobar los planes municipales de gestión de residuos sólidos y va a establecer toda una serie de procedimientos, permisología, eh, autorizaciones eh, para manejo de los residuos sólidos, que es un trabajo que está a cargo del viceministerio de gestión ambiental, que ha creado un nuevo programa de gestión integral de residuos sólidos. Entonces apenas tenemos unos meses en la ley. Y realmente estamos avanzando eh, rápidamente eh, hasta ahora con, eh, con recursos propios y con el capital humano que tenemos aquí eh, en el ministerio. Eh, obviamente en coordinación con las federaciones de los municipios y, la, y los, las federaciones de los ayuntamientos. Eh, en cuanto al sector privado, la ley obliga o establece la responsabilidad extendida de los productores eh, y también permite, autoriza, establece el marco legal para la valoración y el coprocesamiento, eh, lo cual fue una de las solicitudes del sector privado más, eh, más sentidas. Eh, en el marco de la ley, entonces, está el sector público, está el sector privado, y se estableció un fideicomiso que ya está recibiendo fondos públicos, tiene ya una importante cantidad de fondos públicos, y es que va a servir de contrapartida al sector privado que se espera maneje todo lo que es eh, las estaciones de transferencia y los, eh, los sitios de disposición final, bajo el modelo de, de relleno sanitario. Entonces, sí hemos abierto una oportunidad muy importante eh, para la actuación pública, para la actuación privada, eh, en coordinación siempre con, con los municipios. En, eh, un tema muy sensible que ha abierto eh, la ley, es el tema de las importaciones de los residuos. Eh, la ley no es definitiva en cuanto a la prohibición de la importación de los residuos peligrosos, pero eh, en el ministerio estamos eh, asumiendo eh, esa prohibición, pues no queremos eh, la entrada de residuos peligrosos eh, al país, eh, aunque se está manejando ciertamente, flexibilidad en cuanto a las eh, posibles instalaciones de, de coprocesamiento de residuos peligrosos en, en zonas francas, siempre y cuando eh, el residuo entra y los resultados salen del país y, hay, y nos establecen una garantía sobre eso. Pero es un tema que está en construcción eh, y va a ser objeto de, de discusión y participación pública eh, para, ver, para ver qué solución la adoptamos pero la posición del ministerio es la, la prohibición, la prohibición de la entrada al país de, de residuos peligrosos. Ya hemos recibido solicitudes de diferentes países industrializados de cuál es la política del país con relación a eso y eso es lo que estamos eh, comunicando. En cuanto a la ley de residuos sólidos ese sería nuestro nuestro, nuestro entorno actual. También el sector privado está trabajando eh, con apoyo del BIT del BID Lab, en la creación de los mapas de ruta de la economía circular. Y el ministerio está integrado a eso y se han hecho trabajos muy interesantes. Ya tenemos dos mapas de ruta, uno para el sector de plásticos y otro para el sector de residuos de la construcción, que es muy, eh, muy sensible para nosotros eh, la extracción de agregados de los ríos y de sitios eh, eh, no apropiados. Entonces, ent estamos dando eh, pleno apoyo a ese trabajo del sector privado, la organización empresarial privada y el BID eh, con relación a los mapas de ruta. Ya esos dos mapas de ruta en términos de, de propuesta final ya están circulando eh, y los tenemos aquí, los estamos eh, en revisión. Un gran reto que tenemos como pa país, como isla, eh, orientada al turismo, nuestro PIB depende del 18% del turismo, es la llegada de los residuos de sargazo a las costas. Es un tema urgente, prioritario, eh, en el cual no tenemos solución. Y estamos tratando de contactar eh, empresas eh, interesadas en el, en el reciclaje y la reutilización o la utilización de ese, de ese sargazo como materia prima, pero realmente tenemos arriba un gran problema que estamos buscando solución y cualquier recomendación, cualquier apoyo es, es es bienvenido. Este año por primera vez el sargazo llegó a las costas del sur de la isla y del norte también. Entonces anteriormente solo llegaba a las costas, a las playas del sur, eh, ya llega a la isla completa. Entonces es un tema que entendemos debido a cambio climático, un tema nuevo y que no tenemos un modelo de respuesta eh, a, ese, a ese problema. Sí. Y creo que eso presenta más bien nuestro panorama de, en, en cuanto a las prioridades de, de nuestra economía circular. Muchísimas gracias, don Eduardo. La verdad es que es muy interesante muchos de los temas que, que ha mencionado. En el tema de botaderos, ¿no? de cierre de botaderos, eh, de vertederos y también a, a nivel latinoamericano sé que se está haciendo un importante esfuerzo y que ha salido reforzado en el foro de ministros del pasado mes de febrero eh, con esa alianza ¿no? para, para el cierre de los botaderos un, un tema crucial. Lo que acaba de comentar del Sargazo también eh, está muy enlazado ya no solamente con, con cambio climático, sino con todos los vertidos y todos los residuos de, de materia orgánica de la agroindustria, que también es algo que, que hay que revisar con urgencia y que al final nos implica y, nos, y, y es necesaria una respuesta regional, ¿no? ya no solamente... Sí nacional, así que es súper interesante ese enfoque y un foro muy, muy interesante para, para trabajarlo este en el que estamos. ¿no? Y ya sobre el tema del plástico, también creo que podemos hablar en el coloquio largo y tendido y además un estado insular como, como el suyo, eh, hay mucho en la región ¿no? eh, sobre lo que decir y, y más todos los, los estados del Caribe, así que, que seguiremos ahí. Atentos y vamos a dar antes de... y además sobre el tema del plástico también va a hablar ahora seguro José Manuel Moller, eh, pero antes vamos a escuchar a Alexander Boto, que es director general de la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco acá en España, eh, que nos va a dar esa visión regional con muchísimo trabajo legislativo y de apoyo al a sector también privado ¿no? a, a nuevas a nuevas iniciativas así que adelante alexander y encantada de estar acá muchísimas gracias rosa y muchísimas un placer que, que nos hayáis invitado a, a, a exponer un poco la, lo que estamos haciendo desde el país vasco en materia de economía circular vale aquí eh, el contexto es que el euskadi país vasco eh, es una pequeña región que tenemos a, a, algo más de dos millones de, de habitantes y tiene una peculiaridad que yo creo, creo que es muy importante y es que tenemos un muy alto porcentaje del PIB eh, procede del sector industrial, más de, del 25%. Además, un, otro sector servicios muy eh, que no está contabilizado en este 25%, pero un sector servicios también que depende mucho del sector industrial. Y aquí hay una frase que he puesto para contextualizar el País Vasco Euskadi en, en este marco, es que la economía circular es economía. Y yo creo que tanto Piedad como Eduardo lo han, lo han explicitado muy bien y han hablado de desvinculación eh, de, de lo que es la economía y de los impactos ambientales. Y yo, aunque llevo 25 años diagnosticando el medio ambiente eh, del País Vasco como profesión y planificación, eh, también eh, eh, creo que que la, la variable de, de mi formación económica cada vez le estoy dando más importancia y aquí es donde quería eh, eh, hoy daros cuatro claves al respecto. Eh, primero, decir que si yo ve, yo lo resumiría eh, con, como una agencia vasca del medio ambiente para, para, para el sintetizar un poco todo lo que es una agencia, somos unas 50 personas y ahí veis cuál es nuestro propósito, que es mejorar el medio ambiente de Euskadi pero le hemos añadido una particularidad, y es que como elemento de valor competitivo, y esto es muy importante porque en estos momentos estamos integrados en el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, y este va a ser el mensaje continuo de que economía y medio ambiente son dos caras de la misma moneda, y que la economía circular es, tiene una, una, un impacto muy importante en, en, en los aspectos ambientales, pero... Sobre todo, o también hay que tener en cuenta la parte de, de la economía. Ahora os voy a intentar transmitirlo. Esta es una frase que a nosotros nos, nos, nos marca bastante a, a nivel de, de política del gobierno, a, del gobierno vasco, pero que siempre estamos mirando hacia Europa y cuando la presidenta de la comisión dice que quiere que que la Unión Europea se, converta, se convierta en líder de economía circular, nosotros seguimos mucho esa, esa, esa política y adaptamos como, como región europea eh, estas directrices. Aquí es lo que antes comentaba Piedad. Eh, Economía circular es economía. Es posible, el, el gran debate que tienen los economistas ambientales es si es posible desvincular o no, desacoplar, utilizamos también el término, la, el PIB de los impactos ambientales. Eh, otra cosa es que el PIB recoja el bienestar, pero bueno, en estos momentos la actividad económica, los economistas la medimos eh, con, con el PIB. Entonces, esta es hay una, una, un, un gran debate teórico, eh, solemos dar conferencias de esto, o sea, pero coger la idea de que es posible eh, desvincular la, la actividad económica de los impactos ambientales. Y aquí está un poco ya, ligo a lo que ha comentado eh, antes Eduardo que importa, la República Dominicana importa mucho material y este es, es muy importante el concepto que se coja de economía circular. Nosotros hemos cogido un concepto que es de flujo de materiales. O sea, nosotros la economía circular la estamos viendo desde el punto de vista de los materiales, las materias primas que insertamos en la economía vasca. Y, la, y hacia dónde eh, están saliendo esta, estos materiales. Sin profundizar, pero nosotros también tenemos este, lo que comentaba antes Eduardo, 70% de nuestras materias primas vienen de las importaciones. Esto es, es lo que se llama un diagrama de Sankey y nosotros hacemos lo que los economistas hablan de tablas input-output desde el punto de vista de entradas y salidas de, en euros, pues lo hemos hecho en toneladas. Este es un, un gran avance porque hay que medir la economía circular y aquí tenemos eh, algunos de los indicadores que luego podríamos ver, eh, queremos reutilizar más los materiales, importar menos materiales, que, la, que, las, que nuestros residuos no vayan a, que cada vez tengamos menos residuos, todo esto, este ciclo es lo que denominamos economía circular en Euskadi y esto lo tenemos para distintas, para, la Comisión Europea lo tiene, bueno, esta es un poco el, el, la metodología que luego utilizamos en un panel de indicadores eh, de economía circular también oficial de, de la Comisión Europea y que nosotros lo hemos bajado a, a nuestro territorio del País Vasco. Tenemos una estrategia, no voy a entrar, pero también es muy importante que nuestros objetivos, como ahí veis, están muy ligados a la economía, la productividad material que antes también se ha, se ha mencionado está relacionando con el PIB, la tasa de uso de material circular o la tasa de generación de residuos por unidad del PIB, es decir, continuamente estamos relacionando economía y medio ambiente. Sin entrar tampoco, luego tenéis la presentación, pero hay unas líneas de actuación en esta estrategia y, y, y yo lo, lo que quería trasladaros sobre todo son ejemplos de cómo eh, se puede concretar toda una estrategia de, de, de economía circular eh, con, con, ya con, con realidades. Un tema muy importante es los instrumentos, cómo, cómo, qué instrumentos son los que queremos impulsar la Comisión Europea, otra vez, está apostando mucho por la huella ambiental, análisis de ciclo de vida, nosotros esto lo, lo, lo trasladamos a nuestras empresas e impulsamos todo lo que es análisis de ciclo de vida y ahora vais a tener ejemplos concretos, o sea, tenemos estrategia, tenemos instrumentos, tenemos ayudas económicas, tanto para la innovación en materia de economía circular como para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas, te estamos implantando una, un nuevo programa de, de ayudas, o sea, también tenemos instrumentos económicos. Otro instrumento que es muy importante para traccionar, eh, llegar a las pequeñas y medianas empresas es el, lo que denominamos Basque Eco-Design Center, que son las 14 eh, grandes empresas tractoras de, del País Vasco eh, me imagino que ustedes conocerán Iberdrola, bueno, las grandes empresas de todo tipo, desde el mundo financiero, desde el mundo energético, desde el mundo de, de, del acero, desde el mundo de la distribución de la alimentación, todo tipo de, de grandes empresas del País Vasco se han juntado en, en una red que gestiona eh, la, eh, la agencia IOVE y, y estamos trabajando con este tipo de herramientas para, sobre todo, traccionar después a, a, a las pequeñas y medianas empresas. También veíamos en de nuestro diagnóstico y de nuestra estrategia que necesitábamos eh, formación a, eh, y hacer eh, lo que llamamos matching entre, entre oferta y demanda, eh, conocimiento. Eh, y aquí tenemos a jóvenes que estamos hemos creado un basque Circular Hub y aquí tenemos a las cuatro universidades a, los centros de, a, la, a la empresa de centros de formación profesional, es decir, que el mundo académico junte a, a profesionales que están saliendo eh, jóvenes eh, con las propias empresas en proyectos concretos. También hemos visto que se necesitaba formación avanzada y hemos creado el máster propio de economía circular, eh, aplicación a la empresa, esto es muy importante, y hemos juntado una cosa que no sé si ustedes conocen el mundo de, de, la, de la academia y la universidad, pero juntar a dos facultades del mundo de la economía, y esto ha sido de lo más difícil, eh, de, la, de la ingeniería ambiental y el mundo de la, de la economía, y juntar estas dos facultades, eh, hemos creado eh, con el gobierno vasco este, este máster, que está siendo un éxito y referente a, a, a nivel de, de todo el sur de Europa. Yo creo que es el, el máster más avanzado, porque sobre todo con aplicación a la empresa. Y ya concretando resultados, más de 300 empresas están trabajando directamente eh, en, en diferentes sectores de todo tipo, alimentación, automoción, ahí tienen algunos ejemplos, en concreción de, de con todos estos instrumentos que estamos implantando en, en el País Vasco. Para que vean el resultado final, eh, todavía no eh, lo, lo tienen en nuestra página web, por este catálogo de productos circulares, de, de, de productos con más de, creo que son en estos momentos, más de 160 eh, eh, productos con nombres y con empresas. Ahora les voy a enseñar, lo tienen en, nuestra, en la página web de Iove. Eh, tendrían que entrar, eh, todavía no, ni lo hemos divulgado porque esta misma semana lo hemos terminado de, de, de publicar. Pero les recomiendo, pero van a ver, les voy a poner un ejemplo de qué es un catálogo de productos circulares. Eh, ahí tienen todos los sectores: químico, metal, movilidad, eh, mobiliario. Y solamente les he traído un ejemplo eh, de un, uno de los productos en los que unimos el resultado de, de las reducciones de los impactos ambientales, pero también con la reducción del consumo de materias primas y de la ventaja competitiva en. en en, en reducción de impactos, o sea, de, de, de mayor generación de valor económico por, por aumento de la productividad al, al reducirse los costes de, de, de los materiales. Y lo que, estos son datos que tenemos nosotros ya, estamos midiendo eh, con, con un órgano estadístico oficial que tenemos en el, en, dentro del gobierno, cómo va creciendo el PIB y cómo va creciendo la necesidad de los materiales, que antes comentaba Piedad, que es el indicador de, de, de consumo de materiales. Entonces, se puede, se puede desvincular, se puede desacoplar la economía de los impactos ambientales. Este es el, uno de los grandes mensajes. Y... Y cuáles han sido las claves que yo les luego podríamos debatir es, bueno pues son los cuatro ingredientes que yo creo que son bueno pues en, en casi todos los mecanismos no tener estrategia tener rumbo tener eh, impulso desde de, de, de, de la administración colaboración público privada esto es esencial nosotros continuamente estamos trabajando con, con las empresas privadas a, a pie de, de, de, de fábrica Tener los instrumentos, instrumentos económicos, instrumentos legislativos, instrumentos eh, de, de apoyo, de, de, de, de divulgativos y la apuesta por la innovación. Estas son nosotros los, las cuatro claves que, que consideramos re, muy relevantes. Y, y a todo correr, esos han sido un poco las cuatro, la, los mensajes que les quería transmitir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alexander. Felicidades por la manera en la que habéis sido capaz ¿no? de, de, de las políticas públicas eh, entrar en, eh, de esa manera ¿no? en todos los sectores y por el catálogo y realmente porque es algo práctico y muy tangible. Seguramente, no, seguramente no, seguro, ¿no? Que si Algramo estuviera en el País Vasco, sin duda estaría en la portada del catálogo. Así que, bueno, le damos la palabra a José Manuel Moller, que es fundador y CEO de Algramo. Sé que va a ser muy complicado en los minutos que tenga resumir tanto y tanta vida, ¿no? de, de una de las empresas sociales por excelencia de la región, eh, así que te agradecemos muchísimo tu tiempo. Adelante. Muchas gracias Rosa. Voy a presentar en seis minutos lo que hacemos y al final tengo un vídeo de un minuto que, que resume un poco la, la historia para poder tener tiempo después de, de conversar. Bueno, como, como contexto, tristemente yo creo que esto no es novedad para, para casi nadie acá, pero hoy día un tercio, uno de cada tres empaques plásticos termina en los océanos y esto nos ha llevado hoy día a la, a la crisis ambiental que tenemos que muchas veces esto no se ve en, la, en las playas turísticas, sino que se ve probablemente en los barrios más, más marginales, como decía Juan Eduardo también, muchas veces la basura en los barrios queda, queda en las mismas poblaciones, lo que se ve en Latinoamérica eh, en general. Y lo otro es que, por un lado, como planeta hemos llevado empujando el, el reciclaje ya hace bastantes años, y de la tasa de reciclaje es bien baja. ¿Esto qué quiere decir? No, no hay que dejar de reciclar, hay que seguir empujando el reciclaje, pero sin duda que no es suficiente para poder tener el problema que hoy día tenemos. Entonces ahí es donde creo yo que, que la economía circular puede tener un rol central y donde tenemos que ir a complementar la estrategia de reciclaje que hoy día si bien aporta, no es, no es suficiente. Algunos datos que ya son, nuevamente, son, son bien sabidos, pero el consumo de plástico a nivel mundial eh, y cómo gran parte de esto se lleva a los envases plásticos, es lo que me trae a mí a, a la conversación. Y hoy día al gran buscar resolver tres grandes problemáticas. La primera es una que llamamos el impuesto a la pobreza. El origen del gramo como empresa tiene un origen social, no necesariamente medioambiental. Eh, ¿Y parte por qué? Porque a partir del análisis que hoy día las familias en, en países en vías de desarrollo, como en Latinoamérica, en Asia, bueno, en la gran mayoría de los países en realidad, eh, cuando la gente tiene pocos ingresos, está obligado a comprar formatos pequeños. Los conocidos sachet. Entonces, por ejemplo, compran un sachet para tomar café, compran un poco de, de shampoo para lavarse el pelo, de jabón para lavar la ropa, etc. Y van comprando el día a día, ¿por qué? Porque a las familias no les alcanza el presupuesto para comprar los grandes formatos. Y esto es una realidad muy extendida. Y cada vez que pasa eso, la gente no se da cuenta, pero están pagando en promedio un 40% más que la gente que tiene suficiente recursos para pagar los grandes envases. Y eso es lo que llamaban al gramo el impuesto a la pobreza, porque hoy día millones de familias en Latinoamérica y en países en vías de desarrollo pagan más solamente por tener un problema de liquidez. Como compran el día a día en el almacén, en la bodega, en el tendero, no sé cómo le irán, depende de cada país, eh, están pagando este sobreprecio. Y lo interesante, la historia del gramo parte porque yo estudiando este impuesto a la pobreza que lo bautizamos, eh, me doy cuenta que gran parte de ese costo extra está relacionado con el envase, con el pack allí. Y como este envase hace que el producto sea más caro. Entonces, me doy cuenta que estamos en una situación bien absurda donde tendrán las familias de menores ingresos pagando más por un envase plástico que muchas veces termina en los mismos barrios, en los mejores casos terminan en la basura, y solamente en un 8% al menos en Chile termina reciclándose. Entonces, mi pregunta es si, y bueno, ¿cómo podemos sacar el envase de la ecuación? Para, como Alexander también mencionaba, separar el consumo de los desechos. ¿Cómo podemos empezar a usar productos, pero manteniendo siempre el mismo envase? Y el tercer pilar que es fundamental es decir, bueno, las soluciones pueden estar... Eh, la tecnología está disponible, pero ¿cómo hacemos que esto llegue a la gente? ¿Cómo hacemos que esto sea masivo? ¿Cómo la gente va a consumir este tipo de producto? Entonces, hoy día, nosotros, ¿por qué existimos? ¿Y cuál sería el, hoy día el, el negocio del Gramo? Lo hemos redefinido como empujamos los cambios de hábitos de consumo. No tiene que ver ni siquiera con un envase, ni con una tecnología en particular, sino lo que buscamos es que la gente cambie sus hábitos. Porque hoy día, de hecho, la tecnología que utilizamos en el Gramo podría haber existido hace 30 años fácilmente, ¿no? Hoy día ya hay gente incluso que se da el gusto de ir a pasear el espacio con sus millones. O sea, claramente podemos desarrollar tecnología para pa dispensar producto. Lo que nos falta es que la gente utilice la tecnología. Lo segundo es que lo que hacemos, nosotros somos una plataforma tecnológica para que la gente utilice el plástico, lo mantenga dentro de la economía y fuera del medio ambiente. Es decir, que ojalá el envase que tengan lo usen de por vida. Y lo que estamos haciendo es que ojalá le puedan heredar a sus nietos el mismo envase. Y nos definimos como emprendedores activistas que buscamos desafiar el estado quo, el estado actual de cómo se hace el negocio y proponer una solución distinta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nuestra solución tiene tres elementos principales. La primera es una app, una plataforma digital, donde la gente se descarga esto y puede precargar con, con saldo su cuenta. Los segundos son envases que tienen un chip. Por ejemplo, aquí tengo uno con el que trabajamos en Chile, que está co-grandeado, está en la marca de Unilever en Chile y está en el logo del gramo y este tiene un, un, un chip. Entonces, cada vez que alguien utiliza este envase, el sistema sabe de quién es, sabe si es qué tiene saldo. Y lo más interesante, cada vez que compra, le dice cuánto plástico evitó en esa compra. Y en base a eso, le da un depósito en dinero dentro del chip para su siguiente compra. Y esto es fundamental. Porque en la Engramo creemos que la única forma de cambiar los hábitos de consumo a tiempo es dando una alternativa más conveniente para el usuario. Tiene que ser más barato. ¿Por qué? Porque hoy día gran parte de las soluciones que vemos son para millennials de alto ingreso vegetarianos como yo, y necesitamos soluciones que funcionen para todas las familias que hoy día tienen que decidir a fin de mes qué comprar. Y eso tiene que ser la solución más sustentable. Y el tercer punto, el elemento fundamental de nuestra propuesta, son las estaciones de dispensación. que Nosotros desarrollamos los dispensadores que llenamos con productos granel y la gente compra lo que necesita pagando el mismo precio por litro o por kilo independiente de la cantidad. De esa manera eliminamos el impuesto a la pobreza, le damos la flexibilidad de compra a la, a la familia y tercero le damos una solución que los invita a reutilizar el envase, no tienen que comprar un envase cada vez que van a, a comprar su producto. Hoy día estas son algunas de las métricas que tenemos en el 2020. Esto es una empresa chilena que comenzamos hace ya bastantes años, pero la alianza con, con empresas grandes comenzó hace un par de años. y Hoy día nos encontramos operando en Chile, estamos en Indonesia con un piloto en Yakarta y comenzamos hace poco un piloto también en Estados Unidos. Estamos pronto para entrar a México. Yo hoy día me encuentro en el Reino Unido, vamos a partir este año y esperamos el próximo año ya entrar a Europa. Y eh, también estamos eh, evaluando probablemente seguir creciendo en la región latinoamericana. hemos tenido algunos reconocimientos en el camino. Y lo interesante que, que me gusta mencionar son los reconocimientos que no tienen que ver solamente con la tecnología, sino que la gran gracia el gramo creo yo es que es el punto de vista. Hoy día si nos pusiésemos de acuerdo, la tecnología está disponible hace 20 años. Lo que hay que hacer es cómo convencemos a la gente de que la utilice. Hoy día, así se ven más o menos nuestras estaciones de carga. Esto está dentro de Walmart en Chile. También trabajamos con tenderos, con más de 5.000 tenderos, almacenes de barrio en Santiago. Y estamos creciendo con fuerza para llegar con más fuerza a más países para poder tener el impacto lo más rápido posible. Y este es el, el, el último, un video de un minuto que resume un poco el camino y, y dónde estamos. ¿Cuándo dejaste de creer que podías cambiar el mundo? Nosotros nunca. Lo que comenzó hace unos años como un proyecto social, desencadenó en una solución sustentable. Y lo que inició en almacenes tenía que llegar a todas partes. Primera lección. Lo sustentable y lo social no pueden separarse. Sueños, caídas, ideas, errores y más ganas de cambiarlo todo. Una recarga llevó a la otra y nos volvimos locos. Hemos visto las noticias, los informes y la respuesta de las autoridades. Segunda lección. Tenemos que revolucionar la forma en que consumimos. Al gramo. ¿A cómo está el gramo? Al ah, magro, al grano, al gramo. Al gramo. Al gramo. Al gramo. Al gramo. Al gramo. Al gramo. Revolucionar la manera en que consumimos día a día. Ya tenemos muchas recargas encima, pero aún no es suficiente. Tercera lección. Todos y todas tenemos que actuar hoy. Recargar no es una pequeña acción. Recargar es revolucionar. Estamos en la recta final. Y tenemos más fuerza que nunca para construir el mañana. Recarguemos el futuro. Buenísimo, muchísimas gracias porque creo que ha quedado bastante claro en el momento en el que estáis cómo habéis transitado de, de lo social a lo ambiental y habéis logrado ¿no? dar una solución a, a ambos retos y el impactazo ¿no? que, que habéis estado consiguiendo durante los últimos años y todo lo que queda por delante. Así que creo que van a salir muchas preguntas en el debate y, y vamos a ir a profundizar seguro. A ver si queda tiempo, sí. Eh, vamos a, a ir para que veáis lo, lo multidimensional que va a ser este panel. Vamos a ir una experiencia eh, bueno fantástica, vamos a contactar con Giraldo Martín, que es investigador en Cuba, eh, llevando a cabo un proyecto en el territorio que os va a contar cómo enlaza toda la parte de economía circular con energía y con agroalimentación. Así que adelante, Giraldo. Muchas gracias. Buenas tardes, eh, bienvenidas, bienvenidos. Eh, un placer estar con ustedes y aprovechar este pequeño momento para poder compartir algunas ideas bueno, yo en lo que sale de la presentación podría pues, decir que Cuba quizás sin, sin tener la conciencia de que hace economía circular, hemos practicado un poco la economía circular, puesto que en Cuba se reciclan muchas cosas y se reutilizan muchas cosas. Lo único que es, también más, más que por necesidad que por conciencia quizás, no eh, es todavía una meta lograr la mayor conciencia. Entonces... Eh, yo quería compartir con ustedes este tema que, que particularmente hemos trabajado durante muchos años, el tema de la agroecología y más reciente eh, la versión de la agroenergía, es decir, la integración de la, del componente energético dentro de los sistemas agroecológicos. Entonces eh, tenemos varias fincas que hemos trabajado este tema. Eh, la finca agroecológica es una finca donde la familia vive en ella, emplea la biodiversidad de plantas, usa las fuentes renovables, eh, tiene ingresos también eh, para digo, genera mayor cantidad de alimentos e ingresos, fortalece, eh, esta, se fortalece de generación en generación, es decir, hay un, una, una transmisión de cultura, está necesitada en la dinámica del paisaje y también es soberana en la alimentación y es un modelo para el cuidado del suelo y del ambiente en general. Todo esto, por supuesto, basado en los principios de la economía circular. Eh, agroenergética o el espacio agroenergético es aquel donde igualmente coincide tecnología para realizar innovaciones con vista a producir de forma integral alimentos y energía, fundamentalmente eh, provenientes de fuentes renovables, esta energía es proveniente de fuentes renovables para contribuir a la eficiencia y a la resiliencia eh, socioecológica eh, en general, en un contacto igualmente de, de economía circular. Y entonces, eh, más conectado ya con los sistemas alimentarios locales, eh, nosotros estamos trabajando en este momento en Cuba en un sistema para, para poder eh, eh, es decir, aplicar todos estos principios de la agroecología y la agroenergía en el contexto eh, territorial y así llegar a, a un propósito superior bajo principios de economía circular. El ejemplo que estamos trabajando es el municipio Martí en la provincia de Matanza, que es un municipio eh, totalmente agropecuario, es un municipio pequeño y, y estamos integrando ahí varias ideas. El objetivo principal es eh, contribuir con la sostenibilidad energética alimentaria de ese municipio basado en los principios de economía circular. Los objetivos específicos, eh, los objetivos específicos de ese eh, promover la utilización del biogás como fuente renovable de energía. Este es un municipio que tiene varios centros de crianza de animales, y entonces lo que se ha hecho es tratar, eh, tratar los residuales de esas instalaciones, sobre todo de los cerdos que, que hay de instalaciones grandes, para producir ese biogás que se puede entonces incorporar como fuente de combustible a través del proceso de producción de biometano para eh, la producción eh, de un combustible para el transporte público. Igualmente eh, se está haciendo todo un proceso de gestión de la cadena logística de este biogás, porque este, esto hay que... Eh, es decir, alimentar los animales, después tratar los residuales, limpiar el gas, conducirlo y eh, usarlo en los, en los ómnibus para el transporte público. Y también se está trabajando en, el, en ese municipio en el, desde el contexto de la producción de alimentos bajo principios de una transición agroecológica para que pueda realmente... Eh, reutilizarse todo lo que en el municipio se convierte en residuo orgánico que puede ser parte de los fertilizantes que requieren los cultivos y parte de la energía también que se requiere en ese municipio. Entonces acciones como esta eh, nos permiten bueno, avanzar en procesos de, de mayor soberanía energética y protección del medio ambiente, también mayor soberanía alimentaria, eh, cerrar ciclos de alimentos y energía, que son temas muy importantes para la economía circular y sobre todo tener una participación protagónica de la, de la de los gestores del desarrollo local, que es al final nuestra propia población, fortaleciendo las bases metodológicas para la resiliencia socioecológica de la finca y del territorio como tal. Entonces, el gran reto que tenemos por delante es llevar esta experiencia a otros municipios para convertir la economía lineal agropecuaria de municipios rurales en una economía circular para lograr soberanía alimentaria y contribuir con la con la soberanía energética. Estos son los aspectos principales que estamos trabajando hoy en Cuba, hay todo un programa también a nivel de país para llegar el 2030 con un mayor porcentaje de la matriz energética sobre fuentes renovables. Porque Cuba, como no tiene muchos recursos naturales, eh, toda la energía, prácticamente hoy el 95% está basado en, en fuentes fósiles y estamos eh, incursionando en la energía eólica, en la energía solar, en la biomasa para ir... Eh, año tras año conquistando un mayor componente de fuente renovable en esto que forma es parte también y muchos otros aspectos que está hay una empresa de materia prima que recupera todos los materiales etcétera etcétera yo creo que como país hay acciones encaminadas quizás nos falta conseguir mejores programas y como experiencias de este tipo, tenemos varias en marcha también, vinculadas al proceso de producción de alimentos y energía a nivel local. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Giraldo. La verdad es que increíble, increíble ¿no? lo que se está logrando cuando uno lo ve en directo, pues, pues todavía más. ¿no? Increíble felicitaciones, en serio. Eh, creo que tenemos algunas felicitaciones a lo largo de, del chat, si tienen alguna pregunta, la gente que nos está viendo en directo, por favor, no duden en hacerla en el chat y ahí lo, lo estamos leyendo. Eh, no sé si alguien de acá eh, tiene alguna pregunta para otras personas a su vez, pero a mí me gustaría a la misma vez, a, a la vez que se anima a alguna gente a escribir, que ahí veo que están escribiendo, me gustaría hacer ahí una ronda rápida de, verdaderamente, qué es lo que creen ustedes muchas veces que se necesita por parte de otros sectores y de otros actores para que esto cobre la urgencia necesaria, ¿no? Porque yo estoy cansada, ¿no? de ir a, a foros en los que los grandes fondos dicen que no hay iniciativas a las que apoyar financieramente, las iniciativas que merecen la pena dicen que no encuentran dónde están los fondos y existe ese desacoplamiento absoluto ¿no? de muchas veces de los, de los actores que, que realmente todos queremos, estamos con un mismo, con un mismo propósito, pero falta esa esa conexión ¿no? y, y ese, ese hablar ¿no? de manera mucho más fluida. Cada uno de ustedes si me pudieran decir qué es lo que, eh, cuál es la palanca que realmente creen que habría que activar para cambiar de manera radical la situación. Muchísimas gracias y empezamos por orden quizás, ¿no? En el que hemos hablado. Piedad, adelante. Gracias Rosa. Bueno, yo creo que hace falta muchas cosas, pero si tuviera que resumir en una y ahí luego me complementan... Eh, los demás panelistas. Eh, una, una cosa que salió muy fuerte en la semana del, del consumo sostenible la, la semana pasada fue el acceso a la información y a la información que sea confiable sobre los productos, por ejemplo, temas de coetiquetado, o sea, yo sé que es, es, eh, para todos los productos no, no es fácil, pero cada vez hay más etiquetas, ahí también salió el riesgo del greenwashing, o sea, de de llamarle algo eco, ¿no? Como el otro día que yo comentaba, me monté en un ecotaxi y le pregunté, ay, ¿usted por qué es ecotaxi? Y me dijo, pues porque está de moda lo eco. Digo, ay, pensé que me iba a decir que es que era eléctrico, pero nada que ver, ¿no? Entonces, como que a la gente le suena, es atractivo, pero que tengamos información de verdad confiable para poder tomar decisiones, creo que muchas personas... Eh, ya empiezan no solo a tener un conflicto ético, sino a sentir vergüenza de nuestro estilo de vida. Por ejemplo, ahora que hemos visto noticias de cómo hay vacunas de la COVID que vamos a tener que tirar porque se descongelaron y no se pueden usar y entonces las tiramos. Y entonces yo creo que todo el mundo se queda con los pelos de punta diciendo, ¿cómo que las tiramos? Si hay tanta gente que no está vacunada. Y así con todo, no con alimentos. Con entonces creo que nos, nos está empezando a causar mucha vergüenza el el, el sistema y el estilo en el que estamos inmersos, y si tenemos información, puede ser una de las teclas que ayude a, a tomar otra, otro tipo de decisiones. Creo que no es lo único, porque tú has mencionado otros temas estructurales muy importantes, pero que ahí puede haber un, un gran poder. Contan por la necesidad de, de enlazar todo esto con educación ambiental, ¿no? que realmente y participación ciudadana, que es fundamental, sin duda. Adelante, Eduardo. Sí, yo creo que hace falta una reflexión profunda sobre el mercado y el papel preponderante que se ha, se ha confiado al mercado, se le ha otorgado o se lo han ganado, vamos a decir, sus, sus defensores a ultranza. Eh, yo recuerdo la definición de cambio climático como una falla descomunal del mercado, pero no se corrige. El mercado no dice, bueno, está bien, tuvimos una falla descomunal, pero vamos a corregirla, vamos a ver. La respuesta. Entonces, yo entiendo que hace falta reflexión sobre el papel del mercado, la posición del mercado, eh, la preponderancia del mercado eh, y confiar en el mercado en que lo que la falla que, que tuvo, que la va a corregir también. Alexander, sí. adelante. Sí, sí, sí. perdona. Eh, comparto mucho lo que se está diciendo ahí. Yo creo que... Hay dos palancas que son fundamentales. A, a largo plazo, comparto que es la educación, la formación, eh, la apuesta que se haga, en, en, en, en sobre todo, eh, en los cambios de hábito, eh, en, en los famosos eh, seguridad, el consumo sostenible, que sea con un sello eh, de nosotros la, la, la huella ambiental que sea fidedigna, que no haya greenwashing. Pero a, a corto plazo, porque yo creo que esto es, eh, cuando digo largo plazo, estos 20 años eh, eh, a corto plazo eh, sí comparto más lo, lo que ha comentado Eduardo desde un punto de vista del mercado, lo que antes decíamos economía circular es economía. Nosotros estamos viendo que está desde el medio ambiente antes sí vamos a las empresas y, y es muy importante reducir los impactos ambientales. Sí, sí, pero estamos en la cuenta de resultados, vamos al PIB, vamos a, a, a, a, a, a lo que son los beneficios de la empresa. Cuando nosotros hemos analizado que el 60% de los costes industriales están ligados a las materias primas y somos capaces de reducir como media, con la economía circular, un mínimo de un 7%, esto sí lo traducen rápidamente en, en la cuenta de resultados. Y ese es el motor, ese es, ese es el driver en estos momentos. Hay dos drivers que están apostando mucho a Europa, que son sostenibilidad, pero hay que bajarlo a la cuenta de resultados y la digitalización. Y con estos dos drivers eh, es, ese es el lenguaje que las empresas entienden. Muchísimas gracias ahí por el apunte, José Manuel. Sí, a mí lo que me gustaría agregar, eh, y es un poco en base a lo que a mí me ha tocado ver, al menos en Chile. Eh, primero comparto el diagnóstico con, con Alexander, que esto tiene que ser para mañana. O sea, la educación siempre va a ser un muy, muy buen complemento, pero tenemos una urgencia, y tenemos cuatro años para resolverlo. Eh, y en base a lo que yo he visto en Chile, que ha funcionado, tiene que ver con la regulación. Eh, y cuando a las empresas, el, el Estado les dice, bueno, esto ya no lo pueden hacer, están obligados a repensar los negocios. El problema es que si, si no se le pone un límite por parte del Estado, creo yo, y desde la, desde la ONG también a las empresas, no van a estar obligados a repensarse. No es suficiente hoy día la tendencia de consumo para que cambien de la manera que necesitamos que cambien las empresas. Eh, y ejemplo de eso, por ejemplo, es que en Chile, y de no es solamente el caso que yo conozco más de cerca, ha avanzado muy rápido, bueno, la ley REP, que ya tiene mucha fuerza, se aprobó la ley en contra de los plásticos de un solo uso, se presentó hace un par de semanas una ley donde los supermercados tengan pasillos sin plástico, y todo esto es lo que ha acelerado un poco que Chile avanza en esta dirección, no ha sido la reflexión de los directorios de las empresas, no ha sido una decisión de buena voluntad, eh, yo soy bien pragmático, y yo creo que lo que hay que hacer acá es demostrar que, primero, hay casos que se pueden hacer, que hoy día incluso, como dice Alexander, puede ser mejor negocio, y es lo absurdo que es lo que yo hago. Este envase que nosotros eliminamos para las empresas representa aproximadamente un 30% del costo. Entonces, si tú lo eliminas y hace que la gente vuelva a consumir mismo envase, tienes un 30% de eficiencia. O sea, eso es lo interesante, creo yo, que puede aportar la economía circular. Que no se vea como un costo, sino como una adopción de eficiencia. Pero para llegar a esa reflexión, yo creo que hoy día hay que acelerar, al menos creo yo desde el mundo del, del Estado, para decir, bueno, esto es lo que vamos a tolerar y tienen uno o dos años para repensar cómo van a hacer su negocio. Ahí hay gente que ya sabe hacerlo, ya se ha hecho en otros lugares y hay que acelerar esa transición. Totalmente de acuerdo. Le paso, antes de pasarle la palabra a Giraldo, un poco también, eh, es que están saliendo ¿no? el, el tema típico ¿no? de, de, de a dónde le damos. ¿no? A nivel de política, cambiamos las empresas, cambiamos el consumo. Sí. Eh, en esta disociación absoluta ¿no? de, de la urgencia ¿no? y de no saber a dónde, a dónde darle, la urgencia está, como bien habéis dicho, que, que al final hay que darle a todo a la vez, ¿no? Pero a la misma vez las políticas, al menos no sé las personas ¿no? que, que ahí estáis, no sé cómo, cómo lo ven, ¿no? pero desde la, mi experiencia, cuando hay una ciudadanía, obviamente abajo, ¿no? que, que está eh, pidiendo un cambio, los de arriba pueden justificar muchísimo más ¿no? que, que hay un cambio que se está dando. Y a fin de cuentas también somos ciudadanos, somos votantes, somos consumidores, ¿no? a la, para las empresas somos consumidores, para las políticas somos votantes y, y, y somos ciudadanos ¿no? que estamos sufriendo todo esto. ¿no? Y ahí eh, también enlazando, ¿no? porque que precisamente el gramo también lo, lo ejemplifica muy bien, no cómo darle a lo ambiental a la misma vez que lo social, porque a veces con, con, esta, con esta cuestión ¿no? de intentar eh, eh, pensar en, en el ciudadano como si fuera un perfil único, cuando tiene multiplicidad de perfiles, cuando Iberoamérica en sí representa una heterogeneidad brutal, ¿no? Eh, y no podemos ir a, con el mismo mensaje a unas personas y, y a otras, pues cómo eh, ir hacia una economía circular, lo que lleva haciendo la naturaleza durante más de 3.000 millones de años, pero eh, sin dejar a nadie atrás en todo este proceso, sabiendo, y ahora paso con Giraldo, que como bien ha dicho antes, Piedad, eh, ya no solamente tenemos que ser sostenibles y circulares, sino que tenemos encima que regenerar, ¿no? Por, por la deuda tenemos que apostar por esa regeneración. Entonces, harto complicado y ahí el suelo tiene mucho que decir, ¿no, Giraldo? Adelante con tu aportación. A mí me parece que son temas extremadamente interesantes y que mucho se puede hacer, con creo que la experiencia que, que nos han traído cada uno de los expositores es eh, excelente, me llama mucho la, la atención la de Algramo porque realmente es una cosa muy novedosa, ¿no? Y que creo que puede ser muy útil para todos los países. Y quería comentarle al colega dominicano que el sargazo tiene mucha utilidad para fertilizantes, para recuperar parte de los nutrientes que necesitamos en nuestro suelo. Claro que hay que hacer algo con el tema de la salinización o el contenido de sal que pueda haber presente, pero es una materia orgánica que es bien biodegradable para el tema de los fertilizantes orgánicos y también puede producirse energía, biogás, en proceso de fermentación. Además también se hacen ladrillos y los ladrillos eh, como materiales de construcción se pueden hacer ahí en algunos lugares en México particularmente trabajan con el tema de los ladrillos en ese caso. Entonces bueno, yo creo que el reto que tenemos en el campo de la, de la agropecuario que es en este caso el que yo es grande con el tema de la economía circular en Cuba estamos en el proceso de aprobar un. Yo coincido con el colega de Chile que lleva mucho el proceso regulatorio y legislativo. En Cuba se está en proceso de aprobar una ley sobre soberanía y seguridad alimentaria y una ley para, eh, un decreto de ley para el desarrollo de la agroecología en el país, que va a normar todas las cosas que, que permitirían hacer un uso más eficiente de los recursos, con menos dependencia externa, porque Cuba también es un país que tiene bastante dependencia de importaciones, eh, para poder hacer los procesos de producción de alimentos más soberanos y sobre todo más sostenibles yo creo que sí que es el gran reto que tenemos nuestros países y, y bueno, en lo que podamos contribuir estamos en ese campo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Giraldo. Me quedaría hablando con ustedes horas, de verdad. Pero bueno, hemos cumplido con, sí. con, con este tiempo ¿no? que, que nos han dado muy amablemente toda la organización y queríamos sobre todo eso, destacar distintos mensajes que, que de hecho van a alimentar a toda esta agenda medioambiental iberoamericana que se está construyendo con urgencia y ambición, que es lo que, como bien decís, es necesario ahora. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Una palabra, una palabra solamente con la sensación con la que se van y, y con el mensaje que quisieran decir en, en una palabra solo. Piedad. Gracias. Yo solamente decir que, como siempre, me encanta ver que hay un movimiento en positivo y que conectemos, porque creo que a veces no somos conscientes en el mare magno de, la, de las crisis que enfrentamos ambientales, de que sí se están haciendo muchas cosas, que sí son cosas relevantes. Entonces me voy con una sensación positiva de que, de que en la región iberoamericana se están haciendo muchos eh, procesos y que necesitamos conectarnos más para ver que podemos cambiar cosas. Gracias, Eduardo. Bueno, con mucha esperanza de ver las iniciativas en acción, no solamente los modelos teóricos, eh, a pesar de que me encantó compartir con I.O.V.E., e que es una de las plataformas que yo visito constantemente para consultas. Así gracias. que muy esperanzado, sí. Gracias, Alexander. Sí, eh, agradeceros. Eh, muchísimas gracias por... También ha sido muy, muy interesante todas las participaciones. Entonces yo creo que en estos momentos estamos en un momento crucial, yo diría, llevando muchos años trabajando en medio ambiente. Creo que es el momento en que hay sectores económicos que se tienen que reinventar y sin duda la economía circular es una de las palancas fundamentales para esa reconversión. Gracias, José Manuel. Ah, primero agradecer la invitación y lo segundo hacer un llamado a ojalá radicalizar un poco más la, las posiciones porque cada vez nos queda mes, menos tiempo, entonces lo que decíamos hace dos años ya no es suficiente para lo que necesitamos hoy, entonces yo creo que ojalá compartir la urgencia y, y último aprender a colaborar que es algo que en el gramo nos, nos ha costado que hemos aprendido porque la universidad nos enseñan a competir, a optimizar, pero no nos enseñan a colaborar, que es finalmente lo que nos va a sacar de este problema, así que eh, inspirado también por los otros casos y siempre dispuesto a colaborar cuando se necesite. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor Giraldo. Sí, bueno, eh, dos palabritas. Eh, creo que es importante innovar para retransformar y hacer todo, eh, todo lo que podamos tener como residuo, convertirlo, convertirlo en nuevos productos. Y la economía circular, sin duda, es la base de, de un desarrollo sostenible, con equidad además. Gracias. Bueno, pues con esa sensación de colaboración y agradecimiento, les despido y, y sigamos ¿no? trabajando sin descanso. Un fuerte abrazo. Chao, chao.